Hola amigos de YouTube, estamos de regreso con un nuevo video en su canal de MaxCam. Y bueno, pues estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, estoy paseando en bicicleta En este carril especial para las bicicletas y modo no que para los trailers, ¿verdad? <ríe> y bueno, en estos momentos estoy paseando por Avenida La Paz Una de las principales avenidas aquí en el centro de Guadalajara Una avenida muy tranquila que cuenta con un carril especial para las bicicletas excelente para pasear cualquier día soleado porque ah como llueve aquí en Guadalajara en las tardes después de las 5 o 6 de la tarde siempre se suelta la lluvia no hay una fecha exacta cuando empiezan las lluvias pero aproximadamente después del 24 de junio empiezan las lluvias y por ahí de septiembre a octubre ya más o menos terminan y caen unas lluvias muy intensas aquí en la ciudad de Guadalajara amigos Ahora estamos en un templo gótico fuera de época, porque se construyó hace poco, no tiene más de 100 años este templo. Y está aquí a espaldas de la Universidad de Guadalajara, bueno, del edificio de rectoría. Como pueden ver, es un templo muy bonito, con una arquitectura muy impresionante. Me da la impresión que estoy viendo las antiguas catedrales de Europa, un perfecto lugar para venir a tomar un café, una nieve, aquí en estas bancas que son macetas. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Está ya casi llegando a lo que es Avenida Juárez. Bueno, después de federalismo se convierte en Avenida Vallarta. Miren, estamos en la parte trasera del mismo templo. Y este es el edificio antiguo de la Universidad de Guadalajara y ese edificio alto es la rectoría. Ahora nos encontramos en el famosísimo Parque Rojo, aquí mismo en Avenida Vallarta, en el cruce con Avenida Federalismo. Y como pueden ver es un parque muy bonito, así le llaman el Parque Rojo. Vean, está dividido en dos secciones porque lo divide la Avenida Vallarta. Y pues aquí está la estación del tren ligero Juárez. Aquí está la estatua de Venustiano Carranza, un expresidente de México. Vamos a inspeccionar por aquí qué encontramos por allá. Bueno, ahí es la entrada del tren ligero, ahorita la vamos a ver con más detalle. Y este parquecito lo acaban de hacer, no tiene más que unos 3, 4 años. Este parque constantemente lo están remodelando, lo están arreglando, sí le dan su mantenimiento, su manita de gato, como decimos aquí en México. Es un perfecto lugar para venir a sentarse, a disfrutar la tarde con la novia, con el novio, depende el caso. Vienen muchos patinadores, miren muchos skaters a hacer aquí sus maniobras. Por aquí alrededor hay muchos restaurantes, muchos barecitos, alitas, muchas micheladas que cierran alrededor de las 11 de la noche para que tomen su tiempo. Algunos bares cierran a las 2 de la mañana. Ahora nos encontramos en Avenida Federalismo, como pueden ver, hicieron un carril especial para las bicicletas. Eso fue lo que me gustó más de mi regreso aquí en Guadalajara, como hay carriles en el centro para la bicicleta. Por eso disfruté mucho aquella tarde que vine a grabar. Esta es la Avenida Morelos, un héroe de la patria, junto con Miguel Hidalgo. Bueno, seguimos adelante por esta avenida. Y me gusta que pusieron muchas plantas, árboles, macetas, eh, bancas para que la gente se pueda sentar, disfrutar el atardecer o cualquier día. Y esa es la famosísima Avenida Hidalgo. Como pueden ver, nombran los nombres de las calles aquí en la ciudad de Guadalajara y de muchas ciudades de la República Mexicana. De hecho, todas. Les ponen nombres de fechas importantes como la Independencia de México, la Avenida 16 de Septiembre... O por ejemplo de Miguel Hidalgo, de Morelos, ya se la saben. amigos Y bueno, aquí seguimos por Avenida Hidalgo, pero ya es peatonal. Miren, acaban de arreglar. No tienen mucho que está así, ha de tener unos 3, 4 años con bancas. La gente puede pasar caminando por aquí. Sí hay carros que de repente pasan, pero es tráfico interno, tráfico local para los negocios. Y como pueden ver, se puede disfrutar mucho la atardecer aquí. Al fondo ya podemos ver la Catedral de Guadalajara y en el lado derecho de su pantalla podemos ver el Mercado Corona que hace algunos años se quemó y lo reconstruyeron, esto es completamente nuevo Miren, se conserva o más bien hicieron la puerta antigua de cómo era el mercado anteriormente Ahora cuenta con tres pisos, escaleras eléctricas, estacionamiento subterráneo Miren qué bonito dejaron esta parte antes aquí pasaban muchísimos carros, pero ahora ya es peatonal, lo cual me encanta. Y los carros pasan por debajo, en un túnel. Salen hasta mucho, mucho después del centro de Guadalajara. Más o menos por la calzada de independencia ya empiezan a salir los carros. Y como pueden ver, los nombres de los negocios tienen letras eh, dorados, menos este de farmacias es Guadalajara, pero la mayoría sí respetan eso para que se vea el centro colonial muy bonito. Realmente vamos a pasar por lugares muy, muy agradables. Y al fondo podemos ver la emblemática Catedral de Guadalajara. Una catedral que tiene sus características, sus dos torres, su corona en medio, etc. Es una parada obligada si van a venir aquí a Guadalajara. Y esto es Avenida 16 de Septiembre. Anteriormente aquí pasaban muchísimos camiones. Miren la Catedral de Guadalajara muy bonita por cierto pero ahora ya esta avenida ya es completamente peatonal ya no pasan camiones por aquí y próximamente pues se inaugurará la línea 3 del tren ligero que pasa por aquí abajo de hecho aquí va a haber una estación en la estación de catedral increíble ¿no? seguimos pasando por aquí miren ese payaso asusta a la gente <ríe> y ahí hay un robot que hace como un performance en la calle miren y aquí es donde se suele dar el grito de independencia. El gobernador de Jalisco suele dar el grito ahí. Y bueno, pues aquí es el famosísimo kiosco. Aquí solían hacerse los desfiles del 16 de septiembre, etcétera, Pero ya no, ya los cambiaron de avenida. Y bueno, vamos a pasar por aquí a un lado de la catedral. Porque vamos a ir por la parte de atrás. Porque en la parte de atrás está la Plaza de la Bandera y está el Teatro de Gollado. Ah, ¿cómo conozco esta ciudad? Pues toda mi vida he vivido aquí, ¿verdad? Debo de conocerlo de pies a cabeza. Bien, ya nos acercamos al Teatro de Gollado, donde se ofrecen obras de teatro, principalmente de la Filarmónica de Jalisco, música clásica. Miren, esta es la Plaza de la Bandera, pero por cuestiones del COVID nadie puede entrar. Vean, aquí hay unas vallas que impiden que la gente entre. Y haya congregaciones de mucha gente, precisamente para que no se infecten. Miren, este es el emblemático Teatro de Gollado, con las nueve musas y Júpiter en medio. Y aquí está la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, aquí estudié. Estudié piano, violín. Eh, en estos momentos está cerrada, obviamente. Y bueno, en esa fuente yo me le declaré una muchacha y me rechazó. <ríe> Siempre que paso por ahí recuerdo ese momento. Pero bueno. Aquí estamos a un costado de Teatro de Gollado. Es muy agradable venir a caminar al centro de Guadalajara, sobre todo esta zona que está muy, muy bonita. Lo han dejado muy bonito, este, conservando lo colonial. Miren, allá hay una persona vestida de payaso, como de Alicia del de País de las Maravillas, el sombrerero loco. Miren, aquí estamos enfrente del Teatro de Gollado, las columnas. Y vamos a pasar por esta callecita que está a un lado. Es la calle de Belén. Bueno, todavía me faltó ir más abajo lo que es Plaza Tapatía. Pero bueno, en otro video haré un rondín por allá. Y bueno, vamos a pasar por aquí. Vean qué bonito dejaron las banquetas. No, sí le han dado su manita de gato al centro de Guadalajara. ¿eh? Le han dado muy, muy buen mantenimiento para que los turistas que vengan a visitar vean que es una ciudad muy bonita. Han conservado muy limpio aquí Y es una ciudad segura ¿eh? no, no piensen que lo que ven en las noticias no es, Yo se los garantizo Es muy seguro Obviamente como cualquier ciudad grande Pues siempre pasan cosas ¿verdad? Pero lo que es aquí el centro de Guadalajara Es tranquilo y, y yo les garantizo que no les va a pasar nada Sobre todo si vienen de día Sobre todo Vamos a dar la vuelta por aquí Porque ahorita vamos a llegar a lo que es este, Donde estaban las antiguas calandrias estos carruajes con caballos, pero ya se prohibieron los caballos porque, pues, no sé, personas que no están de acuerdo con, con que las, los animales sufran. Y me parece que los carruajes actualmente son eléctricos. Miren, aquí, muy bien. Miren, aquí es donde estaban las calandrias, pero ya no están porque fueron prohibidos los, el uso de carruajes con caballos. Miren, ahí es donde se cagaban y semeaban. Pero ya, ya no hay, es cosa del pasado. Y bueno, aquí ya, ya nos encontramos en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Agustín de la Rosa, Jorge Matute Remus. Personajes históricos de aquí de la ciudad de Guadalajara. Voy a quitar porque esta persona quiere pasar. Miren, ese es el Museo Regional de Jalisco. Algunos de estos son nombres de calles de, de aquí de la ciudad de Guadalajara, son personas importantes de la ciudad, pintores, poetas, este, por ejemplo, Marcelino García Barragán, es una avenida allá por la que Paque. fue un general. Aquí tenemos a.. Ay, no alcanzo a leer. Pero bueno, aquí van a encontrar a estas personas, supuestamente están ahí sepultadas. Está. Mariano Otero, es una avenida ¿Quién más? Eh, bueno, es que estoy pasando muy rápido Efraín González No sé quién demonio sea él Y este es Ignacio Vallarta, por eso se llama La Avenida Vallarta en, a, a, en su honor Aquí tenemos la estatua de José Clemente Orozco Un excelente muralista Rafael Preciado Rita Pérez de Moreno Valentín Gómez Farías, puras calles, <ríe> Jalisco a sus hijos esclarecidos, Pedro Moreno, Francisco Silvia, Silva, no, no, es que no alcanzo a leer, paso muy rápido por aquí, pero bueno son hombres ilustres de aquí de, de Jalisco, jaliscienses que han dejado el nombre muy alto, miren López Cotilla, y bueno aquí nos encontramos esta, en esta estatua o cabeza humana con un árbol real arriba esto es reciente porque arreglaron aquí el centro gracias a las obras del tren ligero puedes subirte allá arriba miren dejaron aquí un juego de bebeleche leche para que los niños jueguen y como pueden ver eh, aquí este, puedes caminar, andar en bicicleta ah, hay unas fuentes lugares para que te puedas sentar y pues es, me parece increíble, amigos, porque yo cuando me fui a Canadá, esto estaba en construcción y ahora ya está terminado. Y pues es peatonal. Antes este, aquí pasaban camiones cada uno pegadito de otro, entonces ahora ya es peatonal. Ese estaba cantando Caminos de Michoacán. <ríe> y aquí nos encontramos en la casa de los perros. ¿Por qué? Porque arriba hay unas estatuas de perros. Pero actualmente es el museo de las... Y como se pudieron haber dado cuenta, como cualquier ciudad de México, está lleno de templos. Lleno, lleno de templos. Miren, aquí estamos enfrente de la casa de los perros. Miren, hasta una persona acostada ahí, una pareja de viejitos ahí, etcétera Carrilas para bicicletas, mucha gente en bicicleta. Miren, la mayoría de las personas con su tapabocas, porque pues es de ley, ahorita con el COVID tenemos que salir con el tapabocas. algunos les vale madre, pero la mayoría sí respetan estas recomendaciones. Y como pueden ver, este, pues sí, es, este, es casi peatonal. Sí hay tráfico local, pero es muy poco los carros que pasan por aquí. Miren, aquí hay un muchacho en su bicicleta haciendo entrega de comida en una empresa local llamada, creo que se llama Rappi. Que esto es algo nuevo, amigos. En mis tiempos no existía eso de entrega de comida o empresas donde tú trabajabas y, y entregas comida de diferentes restaurantes. Aquí en el centro suele haber muchos restaurantes de comida china. Yo llegué a comer ahí por 50, 60 pesos. Tienes acceso a un buffet, puedes comer todo lo que tú quieras. Hay personas que no les gusta la comida china, a mí a mí sí me gusta, yo no soy de paladar delicado. Bueno, seguimos adelante, amigos, porque nos vamos acercando a lo que es el santuario. También me llamó la atención que hay este, como botes de basura donde podemos separar la basura de plásticos, de lo que es la basura orgánica, etc. De vez en cuando vamos a ver estos botes de basura. Seguimos adelante por las calles de aquí de 16 de septiembre Ah no, pero aquí ya se llama Avenida Alcalde Sí, porque a partir de la catedral ya se llama 16 de septiembre, eso creo No estoy muy seguro, voy a investigar ese dato Pero para mí lo mismo... Ah no, ya me acordé Avenida Alcalde es a partir de este de la normal Miren, ya aquí no, ya nos encontramos en lo que es el santuario Vean personas corriendo en la tarde, este muchacho en su patineta. Y bueno, aquí es un templo muy conocido aquí en Guadalajara, lo que es el santuario. Ese es el Palacio Federal, oficinas administrativas del gobierno de Jalisco. Y aquí va a haber una estación del tren ligero, se va a llamar precisamente el santuario. Vamos a meternos por este parquecito. Y aquí vamos a ver este, la estatua de Fray Antonio Alcalde, que fue un fraile que hizo mucho por esta ciudad. Me gustaría hacer un video acerca de este fraile, porque por él no se extinguió Guadalajara en alguna pandemia que existió hace siglos. Estamos hablando de los 1500, 1000, no 1600, 1700, por ahí. Y él tuvo mucho que ver para que mucha gente dejara de morir es muy interesante su historia bueno pues aquí seguimos eh, pasando por esta pues por este paseo miren aquí es esta avenida, bueno esta calle que daba a la casa de mi abuela Gabriela Mistral que en paz descanse aquí hay una zapatería a un lado Este, miren esos botes de basura les dije y bueno, pues nos estamos acercando a lo que es el Templo del Sagrado Corazón o Sagrario, no sé cómo se llame ahí. Aquí había un registro civil, pero lo destruyeron. Ahí es donde sacábamos las actas de nacimiento o donde te podías casar al civil. De hecho, ahí se casó mi hermano Enrique al civil en, en ese edificio, pero ya no existe. Y aquí en el lado derecho había este, de llantas. Pero ahora es un terreno baldío, completamente abandonado. Y ya tiene años abandonado. Y estos locales de la derecha también están eh, abandonados. No hay nada ahí. Muchos negocios quebraron, miren, los botes de basura. Muchos negocios quebraron eh, gracias a las obras del Tren Ligero. Pocos se mantuvieron. Miren, una gasolinera de otra marca que no es Pemex. Un oxo esa, esa paletería sobrevivió, ¿eh? A pesar de que estaban las obras del Tren Ligero, sobrevivió. Y aquí va a haber otra estación de la Facultad de Derecho. Y esta es la Avenida Maestros. Vamos a cruzar. Sí, aquí va a haber un elevador para la estación del tren ligero. Ahorita ese güey me va a mentar la madre. Pendejo. ¿Oyeron? Me dijo pendejo. <ríe> Pero ¿por qué? Si él iba mal. Yo iba bien. Él iba en sentido contrario. Pero bueno, pues hay gente que de a tiro, pues no mames. Miren, se trama. Así se va a llamar esa estación. Y no tienen mucho que abrieron aquí, ¿eh? Lleva más de seis años las obras del tren ligero. Y prometieron que en septiembre, pues quién sabe. Yo ya, ya ni les creo a los políticos. Miren, siguen arreglando y arreglando. No, no entiendo, no, no tiene fin esta obra del tren ligero. Pero qué bueno que estén arreglando, ¿no? Porque cada vez embellecen más mi ciudad de Guadalajara. Miren todas las paredes plaqueadas por cholos. Y aquí hay bicicletas como en las principales ciudades del mundo que te las rentan. Allá en Toronto y en Vancouver también hay, en, en la Ciudad de México, en San Francisco. Y aquí hace cuatro meses que pasé por aquí. Este estaban arreglando y ya, miren, ya dejaron listo. Ya se puede pasar en bicicleta. Y aquí es la normal. ¿Por qué le llaman la normal? Porque es la escuela de maestros, la normal superior. Aquí en esa esquina es donde estudian para ser maestros de primaria, secundarias. B.Q. BCNJ Escuela Normal de Jalisco, ahí dice. Y ese edificio de cristales es el DIF Jalisco. Y atrás de ese edificio estaba mi primaria, la urbana 911. Y bueno, seguimos adelante, siguen arreglando la normal. Esto tiene como 5 años que lo están arreglando. Miren, al fondo vemos este, la pintura de. O un gran mural en ese edificio de este Cantinflas. Seguimos adelante. Secretaría de Jalisco. Miren, ese edificio, como con, con unas vigas, es la Secretaría de Educación Pública. Miren, siguen arreglando aquí las, las banquetas. Siguen dándole su remodeladita. Y ahorita vamos a pasar donde van a hacer unos pasos desniveles donde se van a meter los camiones para la estación de la normal de la línea 3 del tren ligero. Y vamos a seguir adelante por lo que es Avenida Alcalde. Es la misma avenida que 16 de septiembre, nomás que a partir de la normal se convierte en Avenida Alcalde. Y miren, ese es el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Es la dependencia de gobierno que se encarga de primarias y secundarias. Y es y estos cubos es del Teatro Alarife, que estaba ahí a un ladito. Vieran cómo sueño aquí, amigos? Constante. Anteriormente estos cubos eran unas fuentes, pero ya llevan décadas que no sale agua de ahí. Y allá al fondo es el code Jalisco. Y aquí ya nos encontramos en mi cuadra, en Santander. Nomás no les puedo revelar exactamente dónde vivo, por seguridad. Pero bueno... Este es lo que es la calle Santander aquí por eh, tránsito. Les quise mostrar cómo son una calle típica de Guadalajara, de clase media. Y como pueden ver, pues las casas no están tan mal, vean los carros, o sea, sí si sí hay más o menos algo de dinero, miren, esos son los tacos de Luis, unos tacos muy muy famosos, llevan más de 40, 50 años ahí. Hay un, es un expendio de cerveza, hamburguesas en la esquina. Y pues bueno, tengo tantos recuerdos de esta calle, amigos. Toda mi infancia, toda mi vida prácticamente la he vivido. Sé quién ha vivido en cada casa. Increíble, pero lo sé. Sé la historia de cada casa. Todos los vecinos. Miren, ese vecino que está aquí en la, en la cochera, estuvo conmigo en la escuela de música. Esa casa de... Cancel Negro se incendió alguna vez. Ahorita voy a dar vuelta. Ahí vivía una alemana, una vecina que se acaba de regresar a Alemania porque ya no tenía trabajo aquí en Guadalajara por el COVID. Y bueno, seguimos. Aquí es la casa de unos buenos vecinos de toda la vida. Bueno, pues prácticamente todos. Todos son buenos vecinos, buena onda. Y pues bueno, amigos, ya me despido de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado el video como yo lo disfruté haciéndolo para todos ustedes. Y nos vemos en los próximos videos. Bye.